Si sos de las personas que está buscando siempre una salud natural, con la cual poder enfrentar cualquier desequilibrio o aprender a mantenerte estable, equilibrado, con buena salud pero sobre todo con conocimientos prácticos que puedes manejar desde la comodidad de tu hogar, no dudes en escribirnos al número que tienes en el principio del video o suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenidos de valor. Estaremos compartiendo contenidos muy importantes y webinars que podrás ver desde la comunidad de tu hogar y estaremos haciendo también algunas charlas privadas por Zoom o por algún otro medio de plataforma de medios audiovisuales en donde podamos compartir con la comunidad que cada día va creciendo más y que se interesa para saber cómo es posible regenerar el cuerpo de manera natural y cómo es posible también vivir con una gran calidad de vida a pesar de que los diagnósticos parciales nos dicen lo contrario. Soy Martín Robinson, licenciado de medicina, en medicina tradicional en china, y estoy aquí en Salud por la Música para compartir contenidos de Hasta un próximo encuentro.